En este video, aprenderás cómo acceder al libro de calificaciones de tus asignaturas, cursos o módulos. El primer paso será ingresar al aula respectiva. El segundo paso, hacer clic en la opción Calificaciones que se encuentra ubicada en el menú lateral izquierdo. Luego, deberás elegir la pestaña Usuario, en la que encontrarás dos categorías seguimiento para el 70% y examen final para el 30%. Desde las directrices institucionales, se ha dispuesto que el seguimiento en los diferentes cursos, asignaturas o módulos de la Fundación Universitaria Mariacano estarán compuestos por un 70%, y aquí, en esta categoría, es donde encontrarás todas las actividades, tareas, que debes presentar de tu asignatura. De igual manera, por disposición institucional, se indica que el examen final tendrá un valor del 30%, y es en esta categoría donde encontrarás la prueba para el examen final, lo que te dará el 100% del curso, compuesto por un seguimiento del 70% y un examen final del 30%.